Y en este Día Mundial contra la Pobreza queremos también poner un granito de esperanza. Un grupo de jóvenes de A Women's en Gran Canaria protagoniza un videoclip que ya arrasa en internet. Los estudiantes canarios se unen a un grupo de jóvenes mauritanos a través de la música. Y el vídeo, como decimos, está arrasando en YouTube.